Último tren en superficie que viene de Madrid, Barrio Mar, so, a, a hacer el soterramiento a partir de ahora. El último tren que viene en superficie está llegando a la estación Murcia al Carmen. Un día histórico, 27 de febrero. De 2022, llegada a la a estación Murcia-El Carmen, último tren procedente de Madrid, que pasa en superficie por Barrio Mar. A partir de mañana, empiezan los trabajos del soterramiento hacia Los Duermes.